Chicos, hoy os voy a enseñar un gran truco para conseguir experiencia en AFK Me lo ha enseñado un suscriptor, así que un saludito a Eloy, muchísimas gracias por este truco Vamos a enseñarles este trucazo que lo van a parchear seguramente pronto Así que vamos a aprovecharlo, es en AFK y si tenéis amigos mejor Porque cuando matáis a gente os da muchísima experiencia Bien chicos, este es el código del mapa, 379486374359 A continuación os explicará los pasos mi compañero Eloy ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? Por pasar por la escalera esa y subirla, le dan XP. Ideal, vale, ahora se que se viene. conmigo, que nadie mata ni haga pollería. ¿Piu? ¿Sabes que yo abandonaba y me unía al mapa todo el rato? El Pero es que este no es el truco, este es el truco. Uepa. Vale, ahora, ¿qué creen que tienen que hacer? Bueno, ya lo sabe. A lo loco. No, es esto. Sí, era lo que estoy haciendo de básicamente. Ah. Como puedes ver, desapareció. ¿Qué cojones? Haces un baile aquí y te transporta. Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago? Subes por ahí y haces un baile. Te tienes que pegar. Ahí está. Y ahora pues se va a bajar un poquillo de jipe nada más. Qué cojones, bro. Y allá puedes jugar. Lo <risa> Ya tengo nuevo video, chaval, para Youtube, venga ¡Eh, eh, ¡Eh cabrón! crédito si <ríe> nah, <bro>. Un rato, un de. un Eh, pero yo no tengo escopeta ¿Qué coño es este hombre con una nada, Mira, niño, tú tienes problemas <ríe> ¿Qué te pasa? ¿No le pinta hasta con una zaranada en la mano o qué? <ríe> <ríe> y si matas, te da todavía más Porque, lo, como mata esa XP se te guarda con matas en plan, se te suma si te guardando todo el rato no bomba, se mata a ver a ver a ver a ver a ver ¿Y a ver a ver si a ver a ver a ver a ver a pues nada chicos, este es el truco, espero que les guste, subiréis un montón de experiencia y más si elimináis a vuestros compañeros 10 veces, que os da 20.000 de experiencia en total.